Soy María José Italiane ¿Cómo están hoy? Espero que estén súper bien fantasmitas El día de hoy van a escuchar sus historias paranormales Hace ya ratito que no traía un video de sus experiencias paranormales Así que seleccioné tres que están 10 de 10 Yo les aseguro que alguna de las tres les va a dar miedo, curiosidad o con ganas de saber más pero el día de hoy recuerden traerse su botanita o lo que sea porque generalmente este es uno de los videos como pues más larguitos que hay, eh, procuro que las historias no sean tan cortas para que eh, pues quede como de 15 minutos aproximadamente, entonces pueden comerse una botanita o tomarse algo que se les antoje mientras están viendo este video Recuerden antes de comenzar que si me ven algo raro por la boca es que todavía estoy un poquito hinchada por un procedimiento dental que estoy atravesando, así que nada más eso, ya no les quiero hacer tanta introducción porque en el video pasado me eché como 5 minutos y casi me asesinan Entonces yo dije, no, ya, vámonos rapidito a lo que nos truje chanchos Y aquí van a estar apareciendo mis redes En este video sí voy a poner una imagen escondida Recuerden que las 20 primeras personas que capten la imagen Y me manden un screenshot en un mensaje en Instagram las voy a saludar por un audio, así que tienen que estar atentos porque es así rapidito y quien la capte le toma screenshot, me lo manda por mensaje y yo le mando un saludo a las primeras 20, 20 personas que me llegue el mensaje de que captaron la imagen, ¿ok? Así que bueno, aquí se los dejo, recuerden que hoy nos suscribimos, ¿con qué va a ser? ¿con qué va a ser? ¿con la rodilla? Así... Agarran su celular y le dan suscribir Y de paso pues un likey, ¿ok? O sea, suscribir y likey, así, súper fácil ¿Ok? Entonces, bueno, si ustedes quieren mandarme sus experiencias paranormales Recuerden que en la cajita de descripción está un mail exclusivo para eso Dice... Eh, no, ¿qué? Okay? historias paranormales, marijo, creo que así es como es el mail Ahí me mandan sus experiencias, y tienen videos, audios, screenshots, um, fotos Lo que ustedes me quieran mandar y van a aparecer en uno de estos videos, eh, poquito a poco, ¿verdad? Porque me llegan muchos. Así que bueno, ¿qué les parece si comenzamos ya? Ahora sí, solamente dos minutitos pasaditos de intro, vámonos directo con este video. Los quiero mucho, adelante con la primera historia. Ok, les digo, las tres experiencias están muy padres, pero la primera que vamos a escuchar el día de hoy es de Lily. Lily nos cuenta cómo es que una entidad como inofensiva que ha estado conviviendo con ella se ha vuelto cada vez más, más, más, más no tan inofensiva. Yo sé que está un poco, mal, un poco raro, un poco mal dicho a lo mejor, pero o sea, de ser inocente ya pasó a hacerle daño poco a poco y yo creo que muchos de ustedes han pasado por algo similar porque vamos a ver enseguidita ella dice que realmente siente que tiene algo pegado desde que nació, así tal cual dice que ella considera que tiene un don porque a lo mejor ve cosas que no todos los ven y ya lo hemos tratado en muchos videos aquí de que esto sí puede pasar, dice que ha vivido en cinco casas diferentes pero en la que está recientemente, es decir en la quinta, es donde todo empieza a más fuerte, obviamente todo empieza poco a poco no ya saben, los pasos de que las puertas abren o cierran ruiditos, voces, así como cosas muy leves que a lo mejor la mayoría de nosotros pudo haber atravesado alguna vez en nuestra vida que decíamos, bueno, o sea, esto sí me pasó paranormal, pero hasta ahí quedó hasta eso, como que con Leili todo iba así como, bien perdón, creo que dije Lili al principio es Leili un buen día de estos que está en su casa ella dice que ve como una sombrita blanca, ¿no? así chiquita por lo que ella pensó, pues es un niño. ¿Mm? Y es lo que pasa con muchas personas cuando vemos que es la sombra de un niño o así como que pues nos da a entender que es un niño. Pues como que a ti sí te da miedo, pero no tanto. Y pues como que dices, ah, pues pobrecito niño, pues a lo mejor se quedó como en el limbo y pues por pues anda como perdido. Pues le damos chance de que así, aquí se quede. Por lo cual, no sé, o sea, hay muchas creencias con respecto a esto, ¿verdad? Pero, eh, la creencia más popular es que los niños no se hacen espíritus ok o sea no están como que en este plano así como que entre medio y medio o sea, entre los humanos y entre los muertos no sino que es algo que se está haciendo pasar por un niño precisamente para eso para que tú aceptes que esté alrededor y así toma fuerza conforme tú pues lo aceptas ya sé que está un poco complicado pero bueno o sea generalmente eso es la creencia más popular total ella pues veía su sombrita blanca así y pues decía que, pues como que le calculaba que tenía unos 6 años a aprox, ¿no? Todo muy bien. El caso es que conforme más la veía, pues le daba curiosidad. Lo que hizo fue como que ponerse a investigar en un sitio donde hablan de fantasmas, de espíritus, de demonios, de cosas paranormales, ¿no? Se puso a investigar, y ahí fue cuando leyó precisamente lo que les acabo de platicar, de que no hay niños fantasmas sino que son demonios o criaturas así como oscuras del bajo astral que crean este tipo como de figuras de niños para que tú los dejes estar. Pero realmente es que es algo maligno pues. Ella pues lo leyó, se quedó pensando, pero dijo ok, pues creo que lejos de lo que ya les platiqué de pasos, hombres, etc. pues no ha pasado nada hasta ahí. Después de que esto ocurrió Van sus primas así de visita y estaban en su cuarto todas juntas y platicando, cuando de repente pues la puerta se abre sola, todas se quedaron así y pues Leili así como de que, ay bueno, a ver, para no asustar a las niñas déjame ir a ver, entonces lo que hizo pues fue así como asomarse, pues lo, lo natural creo yo, para ver si, pues que abrió la puerta, total que como que alcanzó a ver el reflejo de la televisión que estaba fuera de su cuarto y ahí veía una figura que pues no había visto, ¿verdad? Era una figura toda oscura, así, alta, alta, alta, larga, y era algo que no había visto, y ella así como de que, ups, de reversa, cierro puerta y no digo nada, porque no quería asustar a las demás. Después de esto, las cosas empeoran para ella, porque a partir de que lo ve así, eh, empieza como a tratar de acercársele más y a pues, hacerle daño. ¿Por qué? Porque ahora esta criatura... ¿Cómo les digo, como que objetos caen cerca de ella y ya no son objetos como hay una bolita de papel, ya saben que de repente, ay tú, ¿por qué se cayó? No, ya son cosas como cuchillos, como vidrios y ellas así de, no, es que esta cosa me quiere hacer daño además de que esta criatura se ha intentado como comunicar con ella, como si quisiera hablar con ella. Dice que como ya ha tenido varias experiencias paranormales a lo largo de su vida, pues ya sabe más o menos lo que se siente, pero con esta criatura es totalmente diferente. O sea, esta cosa se siente como fuerte, diferente, como sombría, oscura, no sé cómo le quieran decir, pero le causa miedo. No vive en paz. Y ahora, antes solo era a ella, ¿verdad? A Leili, pero ahora es a su mamá, a su abuela, a su hermana, como que ya se les empieza a parecer, ya las empieza a asustar, entonces ya no nada más como que se quedó con ella nos manda algunas evidencias como podemos ver aquí dice ese día era un cumpleaños que se había hecho en mi casa pero ese día me sentía muy inquieta y un poco mal tomaron fotos y las revisaron después esta es la foto recortada obviamente por privacidad de su familia pero podemos ver en la pues más o menos en medio al final de la foto que se ve como una mano así tal cual se ve perfecto otro día comenta que estaba en clases y que se estaba quedando dormida entonces como que se recargó en la silla pero de la nada sintió como si le hubieran rasguñado la panza, así como el dolorcito, como la piel pues lastimada. Cuando se levanta la blusa y se fija, estaba esto, que son como, pues sí, como unos rasguños. Y por último nos manda un video que nos comenta que por diversión estaba grabando un video en su cuarto, pues así normal. Cuando revisa el video se da cuenta que hay como una sombra tambaleándose en una esquina, así que ¿qué les parece si lo vemos para verificar que todos veamos lo mismo? Así que ya vimos eso, vámonos con la siguiente historia Esta historia es de Néstor y le mando un saludo a Néstor y a su esposa Que me comenta que los dos ven eh, mis videos y eso me hace muy feliz Así que un saludo para los dos Y Néstor nos mandó algo muy interesante, ¿verdad? El caso es que Néstor nos cuenta que allá por el año 2019 tenía un trabajo Ese trabajo era un laboratorio de granos de polietileno ¿ok? Entonces ahí lo producían y pues ahí estaba todo el caso es que había dos turnos, obviamente uno de día y uno de noche. Él, en ese entonces, estaba en el de noche y solamente iban a ser un compañero suyo y él trabajando. Su compañero, por alguna u otra razón, no pudo asistir ese día, por lo cual pues él se quedó pues solo, ¿no? trabajando, su turno normal. Dice que la, donde estaba pues la, la fábrica, el lugar, eran dos pisos, era como una casa de dos pisos, solamente hay una entrada, o sea, un acceso para entrar o salir, nada más Total que dice que en el piso de abajo era donde está todo esto, ¿verdad? O sea, donde están como haciendo lo del control de calidad y demás Y en la parte de arriba está la oficina del jefe, un baño y un cuarto que usaban como comedor Y ya, párale de contar, así era todo Arriba no había absolutamente nadie, obviamente, si no, él hubiera visto Y en la parte de abajo, pues, él estaba solo Entonces, pues, él se dispuso a trabajar, puso música en su computadora y pues ya se puso, ¿no? A hacer, pues, su trabajo. Ok. Todo estaba muy bien cuando se empezó a inquietar. Porque en la parte de arriba se empezaron a escuchar ruidos. Y él, pues, primero que nada, pues, yo creo que lo más lógico que todos hacemos es así de que... Ay, pues déjame verificar si sí si hay alguien arriba o no. Entonces lo que hizo fue subir a ver qué era lo que estaba pasando. Obviamente no había nadie. Además de que, o sea, empieza a escuchar los ruidos y golpes y... Volte a ver, todo estaba oscuro, o sea, por eso fue como que se sacó de onda porque dijo No hay nadie, ¿verdad? Pero de todos modos fue a ver y pues Confirmó lo que ya sabía, que estaba solo Total, imagínense, están ustedes solos en lo que es todo su área de trabajo y empieza a escuchar ruidos Lo que hizo él fue mandarle como mensajes a su esposa diciéndole Ay, oye, como que se están escuchando ruidos, pero estoy solo, me da cosita, no sé qué Y su esposa le dice, a ver, graba Y son uno de los videos que nos manda Aquí lo curioso es que mientras él anda arriba, así como que grabándole eh, un video para su esposa, se escucha un golpe súper fuerte en la parte de abajo. Recordemos, estaba solo en todo el lugar, en un lugar donde solo hay un acceso, acceso que pues él no vio que entrara nadie, o saliera, o lo que sea, no había nadie, solo estaba él. Esto se repitió un par de veces mientras él estaba solo, pero todo normal. Un mes después, ahora sí, ya estaba con su compañero ahí trabajando, estaban los dos solos, pero en el turno de la noche de nuevo y bueno, en determinado punto dice que el jefe de producción se fue a platicar con ellos un rato porque pues ya todos estaban en el turno de la noche pues no había mucho, ¿verdad? Total, estaban los tres platicando, los tres viéndose o sea, están de acuerdo que si solo hay un acceso pues tú verías si entrará alguien más o te darías cuenta de más estaban los tres solos platicando, normal, con la música y todo y dice que tenían como unos estantes, ¿no? aquí en la parte de al lado y ahí había como un tubo de PVC no sé si los han visto, aquí les voy a insertar una imagen para que vean, es un tubo que está grueso y hace mucho ruido. Total que de repente el tubo se cae. Todos se asustaron y fue así, qué raro, pues no hay nadie, no hay aire, no hubo un terremoto para que se moviera eso. Pues bueno, um, lo pusieron en el estante otra vez y todavía lo acomodaron de cierta manera o sea, que quedara como atorado para que no se volviera a mover, para que ellos estuvieran seguros que no se iba a mover ni con aire, ni con un temblor, ni con absolutamente nada, ¿verdad? Todos se sientan otra vez, estaban trabajando de nuevo, se escucha que alguien les avienta algo, o sea, sí se escucha como que aventaron algo, y se vuelve a caer el tubo, el tubo que estaba atorado, que habían atorado unos segundos antes. Esto hizo que los tres salieran corriendo. Ahora, van con el guardia y le dicen, oye me puedes enseñar los videos de la cámara de seguridad, pues para ver qué es lo que está pasando, a ver si había alguien, o sea, alguien se metió, no, pero a ver, se los pongo. Les pone el video, lo que se escucha, que les avientan, ya ven que les comenté que primero se escucha como que algo les avientan y luego se cae el tubo, fue una bolsa de estos de granos de polietileno que está pesadita. ¿Ok? Eso fue lo primero que cae, lo primero que avientan. Y eso hizo como que él... O sea, pegó como que donde estaba el tubo y el tubo eso hizo que se cayera otra vez. También se ve en el video, pues así como que cómo corren y demás. Y les digo, si hubiera sido un temblor, pues hubiera sonado la alarma, ¿verdad? Cosa que no pasó. Nadie más sintió como que hay un temblor y se movió. No, no fue eso. Además, no solamente como que acababa ahí. Dice que además les apagaban la luz del baño. Los ruidos se escuchaban seguido. Y nos manda los dos videos... Entonces, ¿qué les parece si sí, los vamos a ver para que vean más o menos qué fue lo que ocurrió con esto? No, no, eh, mames, dale gozar. Gozar. No, no. Ok, entonces quiero que me digan cómo van hasta ahorita con las historias. Nos queda la última, la tercera historia, que es de Cruz. Cruz nos manda su historia y esto ocurrió en el transcurso de... En el transcurso de la pandemia. Discúlpeme si, si se o mucho, es por los dientes. Eh, esto ocurrió en la época de la pandemia. Ella y su hermano fueron a visitar... Pues visitar cuidar como echarles un ojillo a sus abuelos que estaban solos en su casa durante la pandemia. Entonces, pues los dos se quedaban en el mismo cuarto, ¿verdad? O sea, los acompañaban todo el día, se quedaron como una semana y media para estar con ellos, acompañándolos y demás para que no estuvieran tan solitos. Entonces, eh, pues se quedaban en un cuarto los dos. Dice que ese cuarto tiene una cama y una hamaca. Entonces, pues ahí se iban como turnando, ¿verdad? El caso es que mientras estaban ahí, pues... Mmm, pues bueno uno siempre se siente como raro las primeras noches que estás en un lugar desconocido a lo mejor no es desconocido es tal cual pero pues sí, cuando no es tu lugar pues te sientes como un poco raro así así se sentía cruz más o menos dice que además en ese cuarto hay unas máquinas de coser y una silla que tiene ruedas escuchen eso es el perico Siempre de la ha la loquera esta ahora, siempre. Total, una de esas noches estaban su hermano en la hamaca y ella en la cama. Ella estaba viendo videos hasta que se quedó dormida y su hermano estaba como que solo escuchando, ya saben, como música en, en nivel muy bajito y lo estaba como así, pues así como relajado en lo que podía dormir. Bueno, entonces él sintió, o sea, esto ya se lo contó en la mañana, como para no despertarle que le diera miedo, pero sintió como si alguien hubiera pasado y le hubiera pegado a la maca, o sea, una maca es esta que está como colgada, entonces obviamente cualquier golpecito que se sienta pues te va a mover toda la maca así fue como si, como sintió o sea, que alguien pasó, le pegó y pues la maca se le movió y él se asustó bastante primero pensó que había sido Cruz cuando voltea a la cama, pues ella está ahí súper inmóvil, no había sido porque además de que se sintió como si chocaran con la maca, pues como les digo, también se escucha como si la silla así como si se recorriera un poco, recuerden que había una silla de ruedas, entonces pues fue doble miedo. No sé por qué, dice que se, eh, su hermano le dijo que se levantó y salió corriendo del cuarto y ahí dejó a Cruz así, ahí, sin decirle nada. Eso se da cuenta en la mañana, pasa el día, obviamente en la noche pues se tenían que volver a quedar en el cuarto y les daba miedito. Entonces los dos decidieron como que quedarse en la cama para que no se repitiera eh, pues la situación de la hamaca. Los dos tenían un poquito de miedo, estaban viendo una película en la lab y... A la orilla de la cama se siente como alguien se sienta, o sea, la cama se hunde un poco y ellos así de... Y después escuchan que el ventilador en la sala estaba prendido cuando ellos, pues antes de dormirse, sus abuelos y todo, pues lo habían apagado. Y ahora estaba prendido, nadie más andaba por la casa, ellos estaban en su cuarto, sus abuelos en su cuarto, no había nadie más quien lo prendió. ¿Qué estaba pasando? No tenemos idea. Total, pasa la semana y media que ellos iban a estar ahí, se regresan a su casa, pasan unas semanas y alguien más llega ahí a eh, hacerle compañía igual a los abuelos durante un mes y medio aproximadamente. Quien llegó fue una de sus primas, igual se quedan en el mismo cuarto que ellos estaban en el, en el cuarto con la maca y la cama. Lo curioso fue que después les contaron que les pasaron cosas, bastantes cosas, porque una cosa es estar una semana y media y, una, y otra cosa es estar un mes y medio. En ese mes y medio, que estuvieron? La situación de la maca, de que se las empujaban, de que se sangoloteaba todo así, porque pues alguien la movía, les pasó también La diferencia aquí es que ellas decían que escuchaba, o sea, ellas escuchaban siempre como un hombre y una mujer, estaban como, como discutiendo, estaban hablando, escuchaban así como las voces, como muy despacito, cuando iban a ver si eran sus abuelos, sus abuelos no, estaban súper dormidos. Un día Cruz decide ir a quedarse con sus primas, le toca la maca y... Pues estaban como que jugando con eso desde la cama que está cerquita, pues con el pie como que le empujaban la maca, ¿verdad? Entonces pues ella se movía y en un rato podía, pues se quedó así, se queda así como, así, y de repente vuelve a sentir que la empujan y voltea así de que, ay, o sea, ¿por qué tan fuerte? Y sus primas ya estaban ahí como que ya quedándose dormidas, no había sido nadie. Las hubiera visto así como que, ay, se acomodan luego, luego, porque pues fue de que siente el golpe y volteó y nadie se estaba moviendo. Entonces... Se repitió otra vez. Total, unos días después llegan unos tíos y el cuarto donde estaban era de esos tíos, por lo cual ellas se salen a la sala a dormir y sus tíos entran al cuarto. Mientras ellas estaban en la sala, escuchaban así como... <risa> ya saben así como que alguien está buscando algo, pero con mucho ruido. Y ellas, ay bueno, o sea, ¿por qué tanta insistencia esta noche? ¿Qué está pasando? Se paran a ver, todos dormidos. Y se seguía escuchando. Así como... Ya saben, como alguien moviendo cosas. Disculpen mi interpretación. Pero bueno, entonces eso ha sido todo, fantasmitas, por el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Díganme en los comentarios cuál historia les gustó más. La 1, la 2, la 3. O la 1, la 2, la 3. O las 3, o así. Recuerden que... Ya se viene el video sobre la exploración, ese espérenlo, como vieron algunas historias ahí en Instagram, estoy en reuniones con equipo para ver todo, estamos revisando, un montón de cosas, es que son cuatro horas y media, o sea, van a salir yo creo tres videos porque, pues, para subir como uno de 20 minutos cada uno, porque hay mucho material de eso. Espero les guste, los quiero mucho, nos estamos viendo al siguiente, les mando mil besotes, bye.